Entonces ya pues iba a mi clase, saludaba a mis maestros Y pues ya iba a todas mis clases y luego ya seguía al lonche Y luego ya pues esperaban a Judy que llegara Siempre la esperaban en la librería Ahí era donde nos juntábamos y luego ya nos íbamos juntas Ya sea a la cafetería o a Vista En una tiendita que está ahí para comer Esperaba el camión y luego ya nos traía a la casa O si no, le hablaba a mi mamá para que viniera por mí o si no me quedaba para practicar para banda o alguna actividad que tenía que hacer me quedaba y luego ya salía como hasta las 8 y luego ya le hablaba a mi mamá Es mucha coordinación de la mente y también del cuerpo porque a la vez tienes que andar tocando, tienes que a la música vas a hacer bailes acá, este, posiciones, lo que tengas que hacer o sea, es mucho trabajo pero es muy divertido también y luego ya cuando terminábamos este, de marchar así en la field, en halftime, este, pues ya nos sentábamos este, y luego ya bailábamos, cantábamos, gritábamos. Fue muy divertido, también los uniformes, estaban bien bonitos, pero también hacía mucha calor en ellos. Pero cuando se venía al tiempo de frío, pues ahí sí estaba bien porque estaba calientito.